Muy buenas, ¿cómo están? En, este, en esta parte de, del estudio de las fuentes de alimentación Vamos a hacer el video 1 después de haber hecho el video 2 El video 2 ya está puesto en YouTube Y ahora este eh, lo, que ha, lo que va a hacer es hacer una introducción Tengo la misma fuente del otro día La misma que, que utilizamos para hacer el video número 2 Que ustedes ya vieron es la misma, exactamente la misma ¿La recuerdan? Por lo que se ve ahí eh, lo que hice fue quitarle los cuatro tornillitos que van ahí eh, para poder para, para poder quitarle la tapa y que se vea todo lo que trae adentro cosa que está buena para hacer, ahí. estoy encuadrándola un poquito mejor La fuente de alimentación tienen siempre un yeito, ¿tá? tienen como una forma de desarmarse que hay que tener cuidado por no, para no romper o no, no doblar o no rayar parte de afuera la carcasa entonces le voy a buscar la vuelta y si no sale fácilmente la carcasa voy a buscar con un destornillador hacer algún jueguito ahí para que para poder desarmar eh, cosa de que de no, de no sacar un pedazo para afuera así que, que arrancar algún cable dentro todo, o alguna cosa de esa. bueno ahí lo que tengo a ver, ¿para lado ven? Acá. muy bien ahí tengo expuesta totalmente a la fuente ¿tá? toda la parte interna yo lo que hice fue limpiarla un poco con este cepillito que les recomiendo que tengan un cepillito así un pincelito así pero más grueso así de grueso como el triple de este es mejor de cerdas finas esto se llama cerdas la parte de abajo se llama cerdas eh, de, de hilos finitos ¿tá? para poder hacer justamente esto limpiar y que no dañe ni raye yo ya estuve limpiando esta fuente que está acá tiene un poquito de polvo todavía eh, estuve limpiándola bastante, tenía muchísimo polvo eh, pero había que limpiarla un poco porque si no era difícil de manipular vamos a ver la fuente por dentro esto está compuesto por resistencias, circuitos integrados, capacitores y demás los capacitores o condensadores son elementos que guardan la corriente aun cuando la fuente de alimentación está desconectada por lo tanto, nunca voy a tocar directamente con los dedos el circuito interno de la fuente de alimentación, ni de un televisor, ni de nada. Porque los, los aparatos electrónicos precisan, precisan para funcionar estos condensadores, que ahora se los voy a mostrar, voy a, voy a agarrar la, la, la cámara y se los voy a mostrar de cerca, y esos son los responsables a veces de, los, del mal funcionamiento de las computadoras. Las placas madres están llenas de de condensadores que trabajan con muy poco voltaje por lo tanto no nos pueden devolver un choque eléctrico cuando un choque eléctrico apreciable ¿tá? cuando los tocamos pero estos sí pueden estos sí pueden porque estas, estas fuentes de alimentación en algún momento tienen que elevar el voltaje para poder trabajar ¿tá? más allá de que el producto final es que lo hacen disminuir a 12 5 y 3.3 volt como ya hablamos más allá de eso, el proceso interno pasa en algún momento por bajar la, el voltaje, luego subirlo bastante y luego volverlo a bajar. ¿tá? Por procesos complejos de armados de equipos, de siempre un factor económico atrás de todo. Este, ¿Qué es más barato que qué? Bueno, esto es más barato bueno, hagamos eso. Así funciona más o menos la industria. Sin medir demasiado las consecuencias, digamos. ¿no? Se ven las consecuencias básicas y si todo está bien, se le da para adelante. Bueno, eh, para limpiar este tipo de equipos paso el, el, el pincel ¿tá? cuidando no rayar, no romper, no doblar para limpiar los ventiladores yo lo que tengo que hacer es sujetar una de las aspas con un dedo con, con cuidado, no sea cosa que haga mucha presión y parta el aspa y al resto de las aspas le voy a pasar eh, el pincelito ¿tá? voy girando así voy metiendo pincelito Voy girando un poquito y meto pincel. Voy a mostrarles ahora cómo queda bastante más limpio de lo que estaba. Sin, sin hacer el video mucho más largo, por eso hago las cosas rápido. Y ahí, soplidito y otra cosa. Para limpiar este tipo de equipos, computadoras, fuente de alimentación, etc., se recomienda un compresor. compresor un compresor es, un, es, como una, es una máquina que tiene una manguera, pero en vez de tirar agua, tira aire. Está a una potencia bastante importante que puede lastimar un ojo, puede dañar un oído, hay que tener cuidado con eso. Es una máquina, es como una, una bomba de aire que está este, conectada a una manguera y la manguera tiene una punta de pistola. Entonces cuando yo aprieto el gatillo sale aire, está comprimido, un aire con bastante potencia. Eh, el compresor, si lo, van a ten, si lo van a comprar o adquirir, mmm, tiene que ser suficientemente fuerte como para que su limpieza valga la pena, o sea, como, como para que su acción, su accionar valga la pena y tiene que ser lo suficientemente débil como para no dañar el cuerpo ni los componentes que estamos eh, limpiando ¿tá? un compresor a nivel industrial no un compresor para limpiar un auto no Sí por dentro, porque quiero decir, un compresor que haya en un taller mecánico no nos va a servir a nosotros a los informáticos nos va a servir un compresor de, de, de más baja potencia eh, yo utilizo este sistema y este sistema soplo, ¿tá? por eso esto lo hago afuera de mi casa hay que cuidar el ecosistema en el cual estamos respirando. Cuando yo empiezo a limpiar fuentes así, puedo sentir el, el sabor y el olor ¿tá? de las partículas de polvo. Entonces hay que tener cuidado porque eso entra al cuerpo, ¿tá? las mucosas y demás. Y no hace bien, obviamente. Tierra, polvo. Eh, ni siquiera es la tierra que usa una planta para sobrevivir. Esto es otra cosa. Esto es... Humedad, eh, sedimentada con tierra, con pelos de gato, de perro, pelusa, basuras diversas, rastros de cosas, o sea, no, no, no, no es nada saludable. Así que esto lo voy a limpiar afuera siempre. Bueno, dicho esto, les voy a mostrar otra cosa. Recién yo había hecho una parte del video, en, en la parte del video falló, yo estaba despegando un precinto, mostrándoles qué había abajo. El precinto es este lo muestro acá es el sello de garantía de la fuente de alimentación que lo despegué porque justo abajo estaba y no se veía estaba pero no se veía el selector de voltaje de 110 y 220 que en este caso es de 115 y 230 pero es lo mismo les voy a mostrar eso antes de, de seguir con el video voy a sacar esta esta muchedumbre de cables de acá para poder hacer lo siguiente apoyar la fuente de este lado y que vean el selector de voltaje que está aquí a ver si puedo poner esto como iba esto estaba así como pueden observar no se veía el selector de voltaje yo al despegar esto violé la garantía rompí la garantía y a la vez descubrí el selector de voltaje que lo descubrí porque porque del lado de adentro se evidenciaba que había algo aquí ven, ahí y porque al lado de afuera pese a estar tapado por el sello de garantía, como lo voy a dejar ahora esto estaba en realidad al revés pese a estar así había se está viendo ahí no se está nada, se está viendo la pantalla pese a estar así, se veían dos tornillos entonces nosotros podíamos decir ¿y esto qué está sujetando? por eso despegué esto y se vio el selector de voltaje que está en está puesto en 230 volts no sé si se ve ahí 230 si yo estuviera en Estados Unidos o en un país en donde utilizan 110 volts para para funcionar los electrodomésticos y demás, lo que tengo que hacer es cambiarlo para este lado y ahí se descubre el 115 ahí se ve, 115 volt está, la cámara no hace buen foco 115 230 ¿está? esto estaba en 230 y tapado por un sello que no permitía visualizar eso. ¿Por qué? Porque el distribuidor sabe que esta cámara, que esta fuente de alimentación viene para Uruguay. Entonces, eh, lo que hace es ya poner a 220 todo. La, todas las llaves de selectoras de voltaje las pone a 220 y tapa. tapa con la garantía tapa el selector como, como diciendo, che, mirá que si vos despegas el sello garantía, ya perdiste la garantía y para cambiar el voltaje de entrada de la fuente tenés que despegar el sello entonces si vos despegas el sello y la quemás ya no tiene garantía la fuente, automáticamente eh, eso primero que nada muchas veces pasa que esto sí está a la vista o a veces no está a la vista como pasa con esto y hay que mirar por las dudas pero pasa que sí está a la vista y está en 110 porque el distribuidor que distribuye la fuente no, no se molesta en hacer las cosas como debe un distribuidor es el principal responsable. Si, si alguien compra los elementos afuera para que yo después se lo compre a él, él es el primero que tiene que cuidarme, a mí. Él es el primero que tiene que prestar atención y cambiar él el selector de voltaje para donde corresponda o pegarle a la fuente un cartel que diga verificar eh, selector de voltaje antes de operar o cuidado, esta fuente está puesta con el selector a 110, ojo 110, lo que sea. ¿tá? Pero me tienen que dar una idea. Porque yo puedo estar con un montón de equipos y un montón de trabajo y de repente no me doy cuenta. Pongo una fuente, conecto a una fuente a 220 volt que en realidad soporta 110 de entrada y la quemo. Ya de entrada, ya la quemé. Me pasó a mí. Me pasó una vez. armé 10 máquinas para un liceo. 10 máquinas. Y, y cuando fui a probar una, justo... Miren lo que pasó. 8 máquinas tenían la fuente con el selector en 220. Como tiene que ser. Y 2... Tenían el selector con la fuente en 110. Justo voy a probar una de esas dos que estaban en 110 y quemo una fuente. Entonces pensé, todas están en 110. Enseguida fui a revisar y estaban todas en 220 menos 2. Menos la que había quemado yo y otra más. Así que lo que puede pasar cuando sucede eso es que se queme un fusible interno que tiene la fuente. Pero ahora vamos a ver a dónde está para poder cambiarlo o que se quemen más cosas además del fusible o que puede llegar a pasar que se queme el fusible algo más en la fuente y algo en la placa madre estamos en serios problemas porque una placa madre, madre normalmente no se repara cuando se averían realmente las placas madre generalmente no se reparan porque tienen, circuit, tienen componentes que están adosados, adheridos y que no se pueden eh, reparar no se pueden sacar para reemplazarlos por otros en algunos casos sí, pero la mayoría de los componentes de una placa madre no se pueden cambiar, ¿está? Algunos sí, y si justo se quemó alguno de esos y, y, y solo eso, bueno, lo cambiamos por otro y funciona de vuelta, pero nadie nos va a asegurar eso. Cuando hay una descarga que entra por los cables y la corriente fluye, la corriente no, no hace demasiado caso, la corriente no dice voy por acá nada más, la corriente va por todo lado, por donde puede ir, ¿tá? y ahí quema todo lo que haya a su paso todo lo que no soporte ese voltaje se quema así que tengamos mucho cuidado con esto voy a volver a dejar esto como estaba ahí, no, ahí no. hay que tener cuidado al armar y desarmar las fuentes porque a veces no es fácil, a veces no es sencillo Vamos a ver el fusible interno. El fusible es un dispositivo que admite hasta, determinada, hasta determinado voltaje. Por ejemplo, un fusible que admite hasta 220 volts. Si pasan 221 volts, se corta, se quema a propósito y hay que sacarlo y poner otro igual. En este caso, las fuentes vienen protegidas con un fusible normalmente de 250 volts, por lo que hablamos antes. Eh, corriente, eh, usted entrega una tensión o voltaje, tensión y voltaje es lo mismo. entrega una tensión de 220 volt, que es un promedio entre 200 y 240. Y a veces es 220, a veces es 223, 225, 227, 216. Bueno, entonces el, el fusible no puede, estar, no puede soportar hasta 220 volt, porque primero que nada casi nunca usted nos entrega esa corriente, esa tensión, sino que nos entrega un poco más. Y no puede ser tampoco de 1000 volt, porque donde, donde haya una sobretensión de, de UTE que no llegue a los 1000 volts, esto no se quema, entonces. entonces tiene que estar bien calculado. Fundamental esta información, si vamos a cambiar un fusible, compremos exactamente el mismo. Los fusibles están eh, marcados por dos valores, que están este, como clasificados todos por dos valores, voltaje y amperaje, V y A. 250 v 5 amperes por ejemplo, 250 volt 10 amperes, bueno, si el que se quemó es de 250 volt 10 amperes voy a comprar uno de 250 volt 10 amperes hacer las cosas excelentemente bien para que queden más o menos, ¿tá? recordamos eso? muy importantes este, no voy a poner uno de 300 v y 40 amperes porque va a pasar eso que les digo, no va a poder censar correctamente la corriente de entrada va a permitir, en el caso de que haya una sobreexposición a la corriente o a la tensión, la va a permitir y se nos van a quemar cosas en la computadora el, el fusible es la parte más débil de todo circuito el fusible es el que tiene que volar, cortarse quemarse o explotar ante el mínimo problema eléctrico eh, bien, vamos a ver cuál es el fusible de que estamos hablando a ver, ahí lo tenemos al, al fusible ah, es este que está acá no, no se puede apreciar, lamentablemente. Un poco porque está impercubido por el tiempo. Y un poco porque la cámara no es buena. Pero aquí. Aquí hay un alambrecito por dentro. Aquí, exactamente por aquí. Un alambrecito por dentro que es el que se corta. Este fusible que está acá. No es eh, eh, reemplazable con facilidad. No puedo sacarlo y poner otro igual. Porque está soldado a la placa de esta fuente, la placa es esta parte de acá ¿tá? todo lo que está acá es placa ¿tá? no solamente está el concepto de placa madre casi todo tiene placa madre un televisor tiene placa madre podemos considerar que esto es la placa madre de la fuente etcétera eh, así que tenemos que sacar la placa y para eso tenemos que sacar un tornillo dos tornillos tres y cuatro ¿tá? levantar toda esta circuitería esto por acá, levantar todo esto ¿tá? con cuidado de no tocar las soldaduras ni los componentes con los dedos, porque este tipo de equipo, la fuente de alimentación, tienen condensadores o capacitores que logran guardar 220 volts dentro. Cuidado, ¿qué pasa? Eh, no nos van a dar. Si nos pega una patada un condensador de estos, se descarga. Es una patada de un milisegundo, pero la vamos a sentir, y bastante, y nos va a asustar. Y quizás lo que tengamos en la mano lo tengamos que tirar cuando pasa eso. Entonces nos podemos lastimar, podemos romper algo, podemos quedar con un susto importante, podemos quedar con rechazo a tocar estos componentes. Cuando estamos manipulando cosas energ energéticas, digamos, con, con energía eléctrica, tenemos que saber cómo funciona y nada más, no tener miedo. ¿Está? el miedo está bien porque el miedo nos protege pero que no nos paralice en toda situación de la vida es así si a mí algo me paraliza, bueno, ese miedo no es bueno ahora si me alerta si me protege, si me hace pensar mejor lo que estoy haciendo, ese miedo es el que tenemos que tener todos y es el necesario ¿está? ¿cuáles son los capacitores o condensadores? estos que están acá, que parecen como tanques de agua, ¿está? Esto. ahí dice 200 volt ¿está? pueden almacenar 110 volt, pueden almacenar 200 volt, lo que sea ¿tá? pero la, corriente, la energía que vayan a almacenar va a ser suficiente para que nos pegue una buena patadita y nos deje bastante preocupados, acá tenemos otros ya más pequeños ¿tá? esos que se ven ahí que tienen como una cruz encima arriba del todo, también son condensadores o capacitores pero son de menor voltaje está de bastante menor voltaje o sea que Todas las placas madres de, de, de cualquier tipo de equipo, de equipamiento, poseen eh, condensadores. ¿Está? Pero normalmente una, una placa madre de computadora, pensemos, el, el condensador... A ver, acá es la cosa. El condensador puede almacenar un máximo y a decir que pueden almacenar la misma, la misma, el mismo voltaje, como máximo el mismo voltaje que entra, no, no es cierto porque estas esta fuentes de alimentación en algún momento tienen que hacer subir el voltaje para volver a hacerlo bajar es complejo este sistema, este funcionamiento eh, los condensadores pueden eh, almacenar un máximo del voltaje que está especificado en ellos estos decían máximo 200 volts bueno, este puede dar una patada de máximo 200 volt ¿tá? en la placa madre de las computadoras no sucede eso pueden almacenar un máximo de que es 12 volt, supongamos ¿tá? y 12 volt para el ser humano, si yo toco una fuente de energía con 12 voltios no la voy a sentir, ¿tá? a menos que toque con la lengua, con una parte muy sensible, con una, una lastimadura o algo así pero si es con la yema de los dedos no la voy a sentir, a la descarga eh, por lo tanto, mucho cuidado con los condensadores o capacitores, que es lo mismo porque almacenan energía aún estando desconectados esos equipos de la corriente eléctrica vimos el selector de voltaje, vimos el fusible Vimos más o menos el tema de los condensadores y demás Y cómo desarmar una fuente Y, y cómo limpiarla eh, Vamos a seguir con, con una parte En donde vamos a hablar eh, De otro tipo de características de esta fuente de alimentación Ahora, inmediatamente, en este mismo video Esto lo que hace es convertir La corriente alterna en continua ¿tá? Pero primero Si mal no recuerdo y si no estoy mal informado, primero lo que hace es bajar el, el nivel de corriente, de, de, de tensión. ¿Por qué? Porque las computadoras, recordemos, precisan, entre otros voltajes de este tipo, que andan, que andan en este rango, precisa 12 volts, 5 volts y 3.3. No precisa 220. Entonces, la fuente de alimentación tiene que reducir el voltaje a varias este, magnitudes, porque no lo tiene que reducir solo a 20 volts, por ejemplo, o solo a 12. Lo tiene que reducir a varios voltajes, de los cuales destacan 12, 5 y 3.3. 12 el de Peñarol, 5 el de bazáñez 3.3 el de Sudamérica. Eh, amarillo y negro, rojo y negro, y verde y, y, y naranja y negro, respectivamente. Entonces. Reduce los 220 volts a esas tres cantidades que acabo de decir recién. Que acabo de decir. Las transforma en continua también. Eh, ¿Cómo hace? Lo que hace es recortar esos picos. Eh, re, hacer que cambie la forma. En vez de ser una sinusoide, es un... No me acuerdo cómo se llama, pero son como rectángulos en vez de semicírculos. Lo junta. O sea, va descartando lo que no sirve y va quedándose con los... Val recorta la sinusoide ¿tá? un poco para hallar los valores promedio entonces eh, en algún momento tiene que levantar el voltaje también porque si nosotros recortamos una sinusoide donde el, supongamos que el pico máximo es de, no sé 220 y lo tenemos que recortar a 180 si teníamos una relación antes de 220-12 va a ser de 110-6 eh, entonces la fuente no no, no puede funcionar así entre lo que entre de corriente del enchufe o de tensión del enchufe tiene que bastar para que la fuente realice su trabajo y siempre entregue 12 volts, 5 volt y 3.3 no puede entregar 12 porque entran 220 o 6 porque entran 110 porque así las computadoras no funcionarían y aparte si si nos vamos para arriba en vez de 220 entran 360 entonces Quemamos todo, placa madre, unidad de almacenamiento, tarjeta de red, todo. Entonces la fuente tiene que poder reducir el voltaje, poder transformarlo en corriente continua, continua perdón, y además estabilizar a la corriente. Recordemos que en el segundo video tenemos, ah, hicimos una medición de la, de la tensión de UTE y oscilaba, no eran 220 volts exactos todo el tiempo, andaba en torno a los 225 por decir alguna cosa. Entonces, la, eh, independientemente de la tensión de entrada, la fuente de alimentación tiene que comportarse siempre de la misma manera, entregando siempre lo mismo voltaje. ¿ta? Por ahí, conceptos eh, básicos de la fuente de alimentación. Otro concepto importante de la fuente de alimentación es la potencia. Esto se usa mucho en informática. Nosotros tenemos aquí uh, una fuente, lo hablamos el otro día, a ver si la, la doy vuelta para que se pueda leer bien el cartelito que trae vamos de vuelta a sacar la cámara web y apuntar para acá este acá tenemos la potencia de la fuente 480 watts 480 watts primer mito que hay que sacar que hay que desechar es que la fuente entrega toda la potencia siempre esto consume 480 watts si yo hago una una, un cálculo de cuánto va a ser mi factura de consumo eléctrico y digo, uy, cuánto consume esto, no. La fuente va entregando la potencia que se necesita. Esto significa máximo 480 watts. Quiere decir que esta fuente no puede con un equipo de 490, 500 o más watts. Si el equipo consume más wattaje, más potencia o más watts, de lo que la fuente puede entregar estamos en un problema esa fuente no sirve porque se va, se va a pagar el equipo cada tanto, se va, va a trabajar mal la fuente va a trabajar mal también hasta que algún eh, componente va a sufrir daño entonces siempre tenemos que elegir a la fuente de un poco más de potencia de lo que creemos que la máquina va a consumir ¿tá? si la máquina va a consumir 300 watts elijamos una fuente de más de 300 watts eh, yo recomendaría un 20% más. ¿tá? En informática hay una regla del 20% que se aplica en un montón de lados. Por lo tanto, este, si consume 300 watts la máquina, apliquemos una fuente de 360. ¿tá? De 360 capaz que no hay. Pero si hay de 350, como se puede ver acá, bueno, estaría bien. Estaríamos bastante bien. ¿tá? Siempre hay que pensar que yo tengo una máquina, pero que a la máquina le voy a ir agregando cosas. ¿tá? Le voy a ir agregando piezas y partes cada pieza y cada parte que yo agregue va a consumir potencia potencia significa watts ¿tá? cuando hablemos de cuando hablamos de tensión es voltaje tensión es los 220 volts de UTE tensión es los 12 volts de la fuente de alimentación los 5 volts los 3.3 eso es tensión o voltaje cuando hablamos de potencia hablamos de watts ¿tá? la W. Eh, ¿Qué sucede? Que primero tenemos que saber cuánto va a consumir la máquina que tengo o que acabo de armar. La placa madre consume una cantidad de, de vatios o watts, es lo mismo vatios o watts. Las unidades de almacenamiento consumen otra cantidad más de, de vatios o watts y todo lo que conectemos adentro de la máquina, por ahí, la, la fuente también consume. Se consume potencia a sí misma, después vamos a ver eso. Eh, consume las unidades de todo tipo, de almacenamiento y demás. Los puertos USB, hay que tener cuidado porque a veces queremos cargar un celular por los puertos USB. Eso, ahí está el consumo del celular que se suma al consumo de todo el equipo. Eh, todo, todo lo que está conectado a una computadora consume. ¿tá? consume potencia o energía de ahí. Por lo tanto, la fuente tiene que ser de mayor eh, potencia o guataje que lo que consume el equipo en sí. ¿tá? Por ese tipo de cosas. Por cuanto más cosas agreguemos, más consumo va a haber y la pobre fuente lo va, lo va a empezar a sufrir en algún momento determinado. Yo me acabo de armar una máquina que tenía esta fuente puesta adentro y tuve que cambiarla por otra. ¿tá? Mucho más potente por las dudas porque es, un, es tecnología nueva es una máquina que está bastante bien es una máquina que yo pienso escalar quiere decir al escalar estamos hablando de que, de, que, de que pensamos agregarle más partes escalarla es eso, agregarle más partes cuando se habla de la escalabilidad de una máquina la escalabilidad de una máquina portátil es mínima en comparación a la escalabilidad de una torre ¿tá? porque la torre vuelve a desarmar le cambias las piezas le, le haces un upgrade o un... Este, una actualización y va quedando bárbara pero las laptop le cambias la memoria y no sé si algo más ¿tá? para empezar y si le cambias capaz que puedes cambiarle la unidad de almacenamiento porque ya cambiar la tarjeta de red en la laptop no es tan sencillo tampoco ¿tá? entonces por más que te permita esos cambios bueno, vos tenés que ver qué es lo que lo que sirve hacer en el momento entonces bien por eso la fuente tiene que ser de mayor eh, potencia, ¿tá? porque hay que pensar en lo que consume la, ese equipo informático, más lo que puede llegar a consumir en un futuro. Otra cosa, hay distintas categorías de fuente de alimentación, por eso yo les decía en el, en el segundo video, se les decía que se puede hablar largo y tendido de esto. Ya ven todo lo que estamos hablando ahora, y todo lo que hablamos antes. Se dividen en categorías, eso lo vamos a dejar para otro video. Pero les voy a redondear, las fuentes no entregan todo el... Wattaje o toda la potencia que dicen entregar eh, por lo tanto yo tengo que hacer de cuenta que va a haber un 20 menos de potencia del que me dice la fuente ¿tá? si esta entrega 480 volt 480 watts quiero decir y tengo que hallar un 20 menos y restárselo y a partir de ahí saber que por ejemplo esta me sirve para una máquina que consuma 300 watts y me sobra después vamos a hallar la, la relación por ejemplo una fuente que entrega 300 watts yo tengo que, que pensar que va a entregar 240 ¿tá? si mi equipo consume 240 entonces esa fuente de 300 ya no me sirve tengo que ir por una de 350 o por una de 400 vamos a ver después por qué. no todas las fuentes hacen lo mismo pero la mayoría sí ¿Tá? tenemos que comprar fuentes de determinado tipo si queremos que entregue casi casi casi lo que dice que entregue ¿tá? hay fuentes que entregan eh, un poquito menos de lo que dice la etiqueta y hay otras que entregan bastante menos, después vamos a ver cómo se eligen las fuentes, por ahora eso es todo